Buenas noches. Vamos a practicar tres centros. Los tres centros se fusionan. Meditación de pie. Vamos a esperar. Espero que todos practiquen jawlah y que todo el mundo rápidamente se transforme a un estado de chi. Entonces, por favor, vamos a comenzar la práctica. Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos cuelgan naturalmente. Uh, Agueca las axilas. Su uh. so, pelvis se eleva Huijin, cerrado y elevado. Huijin, una vez por bien, por parte. Uyín. Uyín, conecta, con pie, con A través del levar paejui abrimos toda la columna vertebral. Migmen Mi hacia Le atrás. Man. Mi man. Expandimos migmen. Miramos directo al frente. La conciencia la conciencia pura va a través de todas las cosas frente a ti. Mirando un pequeño punto vacío en el horizonte. Relaja los ojos. Siente. Y conecta el punto vacío pequeño con el palacio Shenshi. La conciencia pura desde el palacio uh, Shenshi retrae la visión. Uh, yeah. Cerramos los ojos despacio. Mira el interior del Palacio Shenxi. Escucha el interior del Palacio Shenshi. Here, Shenshi. Siente. El Palacio Shenxi está puro, claro y brillante. La conciencia pura desde el Palacio Shenxi Ilumina y observa todo el cuerpo en su profundidad. Todo el cuerpo se relaja. Inside your head, as Sentimos el interior de cabeza y cuello. Se relaja. Inside your chest. El interior del pecho y la espalda alta se relajan. Inside your And the back. El interior del abdomen y de la espalda baja se relajan. El interior de los hombros, codos, muñecas y los dedos se relajan. Your feet. El interior de las caderas, rodillas, ankle. piernas And your feet. y pies se relajan. Dentro de toda la columna, se relaja, relajamos todo el cuerpo, sentimos todo el cuerpo, transformándose en Chi. Tu cuerpo de Chi se funde con nuestro campo de Chi. Imaginamos que desde el centro del campo de Chi nos expandimos en el universo abriendo. abriéndonos of, uh, in abrir hacia el infinito espacio hundiéndonos con el junio al puro todo el Junjuan chi Universal continuamente se reúne en nuestro campo de chi desde todas las direcciones reúne chi Reunimos Ching. Reuniéndolo en lo profundo del interior. De Desde nuestro campo de chía, lo profundo del interior, Inside, outside, dentro y fuera se fusionan juntos y se expanden. Nos relajamos. Tú eres Chi. Somos el centro de nuestro campo de Chi. Eres el centro del universo. Nuestro campo de Chi conecta con todo el mundo, todo el campo de Chico, Chinen Chico, alrededor del mundo, toda la buena información, toda la mejor y positiva información. Conectando con todos los profesores, maestros y conectando con la familia, los amigos, con todo aquel que necesita ayuda. Nosotros somos uno. Nos relajamos. Separamos los pies parados en el chi. Abrimos las puntas y los talones. Pies paralelos. Los talones un poquito afuera. Relajamos. Tiramos los brazos. Ah. Elevamos las manos. Abrimos okay. laokum Shen Man. y shenmen, centro de la palma y muñecas. Empujamos adelante. Woo traemos profundamente hacia el interior empujar traer y empujar Trae relaja las muñecas y gira las manos sosteniendo una gran bola de chi y la elevamos hasta el nivel de tu chi Iluminamos tu chi. Sentimos mi Enviamos chi al Tantien inferior. Giramos palmas abajo. Abrimos hacia afuera. A los lados. Continuamente. Vamos hacia atrás. Iluminamos Migman. Pensamos Tuchi. Elevamos las manos. Hacia tapao. Presionamos. Enviamos chi al centro del pecho, al tantien medio. Giramos. Empujamos las manos al frente. Al ancho y alto de los hombros. Iluminamos y tan. Pensamos Yuchen, la zona no occipital. Los brazos se abren afuera. A los lados. Giran las manos palmas abajo. Luego arriba. Sosteniendo una gran bola de chi, la elevamos. Se relaja los hombros y brazos. Despacio. Por encima de la cabeza. Unimos las palmas. Estiramos arriba. Las manos atraen el chi. Vierten el chi al interior de todo el cuerpo. Siente profundamente el interior. Pasamos la cara cuello, pecho, en la posición manos keshi, rotamos las muñecas, ligeramente, siente profundamente el interior. Separamos las manos y las bajamos. Frente a Tuchi, las manos sostienen una bola de chi. por el y bajamos ligeramente el cuerpo. Estamos en el estado de sentados más no sentados. eleva Pai Hui, retrayendo el mentón. La, la punta de la lengua toca suavemente el paladar. The of your Se relajan los músculos de la cara. Con una sonrisa en la cara. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Abre los homóplatos. Suelta los codos. Y suspéndelos. Agüeca las axilas. Relaja las muñecas. Abriéndose en Men, las muñecas se abren. Relajamos los dedos de las manos. Los dedos de las manos casi tocándose. La punta de los ojos. Las manos sostienen. Una bola de chi conectando profundamente el interior. Relaja el pecho y la espalda alta. Desde el pecho. Hundimos un poquito el pecho hacia el interior. Res. Respira profundamente, inspira, exhala, relaja, relaja la abdomen. Y la espalda baja. Retrae un poquito el abdomen al interior. Migmen hacia atrás, la zona lumbar atrás. Relajamos, migmen. Huillín cerrado suavemente, arriba, hacia arriba, las caderas, en retroversión las rodillas van hacia adentro un poquito. siente que esa posición de las rodillas abre la articulación sacroilíaca las rodillas no pasan de la punta de los pies de los dedos El peso del cuerpo se distribuye homogéneamente en la planta del pie. Relaja. Desde el centro de la cabeza baja al tantien inferior. Desde el centro de los pies, sube al Tantien inferior. Desde el centro de las manos, en el interior del Tantien inferior. Los tres centros fusionados en el Tantien inferior. La mente se enfoca sin enfocarse en el Tantien inferior serenos, silencios, relajados, nos relajamos, La conciencia pura iluminando todo el cuerpo, profundamente en el interior. Todo el cuerpo de Chi se funde con nuestro campo de Chi. Se fusiona con el Universo. Empty, Experimentamos el estado vacío más no vacío. Tú eres Chi. nos relajamos Ahora vamos a hacer abrir y cerrar okay. para hacer sanación. First, La conciencia pura se funde con todo el cuerpo. La conciencia pura ilumina profundamente el interior de la cabeza. Hacemos una suave res. El, el cerebro, el cerebelo, los nervios, los vasos sanguíneos, los ojos. los oídos, la boca, la nariz. Desde lo más profundo se abren. Se abren. Y cerramos. Cerramos. Un Yoanin Chi puro va profundamente en el interior. Profundamente en el interior. Abrir. Cerrar. In inside your head. Profundamente al interior de la cabeza. El chi es abundante. Sí, sangre fluyen bien. Todas las funciones han mejorado. Todos los bloqueos desaparecen. El interior es completamente. Hola, hola. La conciencia pura. Your Siente el interior del pecho. Del cuello. El interior cambia. chino. Vacío. Abrir. Profundamente en el interior. Abrir. Cerrar. Un Chi va profundamente al interior. El Chi es abundante en el interior. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloques desaparecen. Desaparecen. El interior está completamente jaula. jala. La conciencia pura observa el interior del pecho, profundamente en el interior del pecho. corazón, pulmones, sí, sí, tú, sí, se transforman en chi, vacía. Oh, oh, oh. abrir, Cerrar, abrir, cerrar. Y Chi va profundamente al interior otra vez. Muy profundamente al interior. El Chi es abundante en el pecho. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todo el bloqueo desaparece. El interior es completamente jaula. Jaula. Y experimentamos el estado jaula. La conciencia pura. Observa el interior del estómago. Baza. páncreas, el interior se transforma en chile, Abrir. <tose> <Serra>. <tose> Profundamente en <tose> el interior el chi es abundante Sí, sangre, fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. El interior es completamente jaula, jaula, jaula. conciencia so pura mira, observa el interior del hígado y vesicularidad todo se transforma um, en chill vacío abrir Cerrar. Abrir. Cerrar. Profundamente el interior es abundante en chi y sangre fluyen bien, todas las funciones mejoran, todos los bloqueos desaparecen, el interior es completamente jalá. La conciencia pura observa el interior de los riñones. Profundamente el interior transformándose en chi vacío abierto El chi es abundante en el interior. En el chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Completamente, jalá Jaula. La conciencia pura observa el interior de los intestinos delgado y grueso y la vejiga. El interior profundo transformándose en chino. Vacío. Abrir. Cerrar. Cerrar. El Chi es abundante en las profundidades internas. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones están mejor. Todos los bloqueos desaparecen. El interior está completamente jala, jala. La conciencia pura observa el interior del sistema reproductor. Todo el sistema reproductor se transforma en chi. Vacío. Abril. a uh -huh. el chi es abundante profundamente en el interior blood, chi y sangre fluyen bien todas las funciones están mejorando todos los bloqueos desaparecen inside, inside, inside, inside. el interior es completamente jaola jaula. La conciencia pura observa el interior de las mamas, el interior se transforma en chino, vacío abierto. Cerrar. Abrir. Cerrar. El chi es abundante profundamente chi, el blanco, en el interior. Chi y sangre fluye bien. Boxes, Todas las funciones están mejorando. Boxes, boxes, Todos los bloqueos desaparecen. desaparecen. Is el the interior the es whole. completamente jala. La conciencia pura va al interior de los hombros y homóplatos, codos, muñecas, manos y dedos, todo el brazo. Se transforma en ti, Vacíos. Abrir. Cerrar. Cerrar. El interior de todo el brazo es abundante en chi. Sí, y sangre fluyen bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen, desaparecen. Todo el brazo está completamente jaula. Jaula, jaula. La conciencia pura observa el interior de la cadera, rodillas, tobillos. Pies. ambos miembros inferiores se transforman en chi vacío abrir Cerrar, abrir, cerrar. Y el chi es abundante, profundamente dentro. El chi sangre, fluyen bien, bien. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen. Desaparecen. Las piernas están completamente. Jaula, jaula, jaula. La, ja -la, ja -la. la conciencia pura observa todo el interior de la columna vertebral, toda la columna vertebral transformándose en chino. Passe abriu. abrir, cerrar, el chi es abundante en toda la columna vertebral. El chi la sangre fluyen bien, profundamente. Todas las funciones mejoran. Todos los bloqueos desaparecen, desaparecen. Toda la columna vertebral está completamente jalada. Jala, jala. La conciencia pura. Iluminando todo el cuerpo. Todo el cuerpo transformado en chi. Los tres centros se fusionan en el tantí en el inferior. Relajamos. Relajamos. Preparándonos para culminar la práctica. la práctica, erguimos el cuerpo desde Paijuí, de pie, relajamos, Cerramos los pies parados en el chi, parándonos en el chi. Unimos las palmas y elevamos a la posición He Xi. Rotamos las muñecas suavemente. Sintiendo el interior profundamente. Tú eres Chi. Elevamos las manos por encima de la cabeza. Estiramos hacia arriba dentro del cielo azul. Giramos palmas al frente. Los brazos traen el chi hacia abajo. Un yuan in chi viene a través de todo el cuerpo. Despacio giramos las manos palmas arriba. Los brazos atraen el chi hacia adelante. Atrayéndolo desde todas direcciones hasta el alto y ancho de los hombros. Y iluminamos y Tan. Sentimos Yu chen. Enviando Chi al Tantien superior. Bajamos los codos atrayendo el chi hacia atrás, hacia tapao presionamos, enviando el chi al tanque en medio, las manos hacia atrás, las empujamos hacia el horizonte, los brazos se abren hacia afuera y a los lados giramos las manos, vamos al frente y los brazos atraen el chi al frente, hacia todas, desde todas direcciones, un yo chi viene profundamente al interior, Atrayendo el chi al tantien inferior. Manos en tucci. Sentimos profundamente el tantien inferior. Reunimos chi en sentido antihorario. Bueno, dos, girando las manos, masajeando el abdomen, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Ocho. Nueve. Giramos en sentido horario. Nueve. Ocho. Siete. Seis. cinco cuatro tres dos uno Nutrimos Chi serenamente al profund, a la profundidad del tantien inferior. Todo el Hun Yuan Lin Chi universal se continúa reuniendo continuamente al interior del tantien inferior y al interior de todo el cuerpo, profundamente. You feel. I mean, inside, El Chi desde y nuestro y campo de Chi viene al interior profundamente. Chi El Chi I mean, inside, alrededor de ti viene al interior profundamente.